Hola a todos mis amores, ¿cómo han estado tanto tiempo sin vernos por aquí? Pues hoy me encuentro en mi Austrian Center Hoy se va a estar celebrando aquí el Bazar de la ONU 2019 Y obviamente quiero que ustedes me acompañen Como siempre los traigo conmigo a todos estos eventos chicos Así que bueno, vamos a estar viendo qué está pasando por aquí adentro y Quédense hasta el final con este video Pero antes no olviden suscribirse y activar esta campanita Para que puedan estar pendientes de todos nuestros videos Así que comencemos Porque yo nunca había estado dentro de esta área La Center normalmente Es en el galpón como que allá adentro Pero estas áreas no las conocía de la ONU y están súper increíbles De verdad me encantan este buceo, museo. Creo que vine a parar Al área de los camerinos De todos los que se van a presentar Pero bueno, ya me voy a dirigir al área principal cuando yo estaba en segundo grado mi profesora me regaló una muñeca esta. igualita yo la amaba de verdad fue demasiado lindo pasé toda la vida con esa muñequita encima de mi cama otra vez recuerdos la única europea con un otro color de cara. Wow, la señora donde estaban vendiendo la muñequita negra ella escuchó que yo estaba diciendo todo eso, que una profesora me lo regaló y tal y me contó, me dijo como que sí, esa es la única muñequita europea negra ella eh, se ve que era como que de aquí, o no hablaba bien español pero me dijo que se la hizo en honor a su eh, esposo, al esposo de su hija porque su hija se casó con una persona de color, no dijo negro sino de color y tienen un, ella tiene un nietecito, o sea, su hija tiene un hijo, que también es de color, entonces por eso hizo la muñequita de color negra y con un niñito atrás, no sé si se fijaron que había un niñito atrás blindado por su nietecito. Entonces me pareció interesante esto. Qué loca, aquí hay una muestra de las monedas de cada país. Señores, yo acabo de verte de Venezuela y ni yo conozco esa moneda. O sea, han cambiado tanto la moneda en Venezuela que vi una moneda decía uno y la cara de bolívar y ni sé cuánto valía si era un millón, un bolívar, pero nunca había visto esa moneda. Qué loco, me sentí extraño porque dije, ay, a ver qué billete veo y ni siquiera reconocí cuál era. Qué locura. Representado aquí en Colombia, qué lindo el sombrerito del ¿Ve? chico ahí. Hola a todos, el café Usual es mejor de todo el mundo. Su aroma es incomparable. De Colombia. De Colombia para el mundo. Yes. <risa> Miren, a Camón aquí Patra ¡Wow! ¡No! ¡Amo este va a demasiado lindo! Señores, aquí está hasta Jordán Miren, o sea, ¿en qué lugar vas a encontrar algo de Jordán? O sea, en ninguno Es muy bonito porque aquí pueden aprender hasta cosas de nuevos países que ni conocían Por lo menos, miren, Myanmar Yo no sabía que existía un país que se llamaba Myanmar Hay uno que se llama Kis Kirguistán. Pero bueno, cosas que solo puedes aprender aquí en el bazar de la ONU Caminar aquí es todo un reto señores, aquí hay demasiada gente La cámara está toda espachurrada, el micrófono Pero bueno, se hace lo que se puede Ok, ahora sí hemos llegado donde teníamos que llegar Los platos típicos de los países Aquí detrás está Bélgica, vamos a ver qué trajo Bélgica este año Para los que no sepan, yo viví en Bélgica un tiempo Así que amo la cultura belga, la comida belga algo típico de ellos son las papas fritas Yo no sabía que era súper típico en Bélgica Pero no están vendiendo papas fritas, están vendiendo waffles Que también es bastante típico allá, pero no es tan autónomo Pero bueno, solo están vendiendo licor y waffles Así que me quedé con las ganas de comer sus papas fritas Porque créanme que son las mejores Miren, estoy en la India, literalmente Y están vendiendo estas comidas Dios mío, para mí creo que mi comida preferida es la de la India Aquí venden una tipo empanadita en nuestros países que se llama Samosa Y es lo mejor, es como una empanadita y adentro trae muchísimas eh, vegetales Pero es bastante picantico, miren Yo no sé, si usted tiene la oportunidad de comer algún día esta comida Cómala porque les juro que les va a encantar Paraguayos desde Viena Austria No, Dios mío, tienen que ver el Mega Stand que se está gastando La gente de Argentina, señores Un aplauso para todos los argentinos que me están viendo Están bien representados en este bazar miren este Stand, está inmenso Con salsita Ok, para echarle otra salsita Muy Estos bien preparados también Colombia y Argentina aquí están haciendo crepes, yo no sé si ustedes sabían, porque yo no lo sabía hasta que fui a París que el crepes es francés y Dios mío, yo probé uno junto a la Torre Eiffel y se los juro que sí fue el mejor de mi vida, era delicioso pues aquí lo están preparando al estilo francés algo que tienen que saber es que este bazar es organizado por la ONU pero en cada stand, quienes están son las embajadas o sea, todas las personas que ustedes vean en los stands son las embajadas con personales locales y voluntarios pero realmente no es que es un particular sino la embajada representa al país ante el evento de la ONU que es este BASAR 2019 bueno, y aquí detrás de mí está el stand de Brasil, señores ellos también tienen un stand súper, súper grande fabuloso, hasta traen sus garotas y todo, samba en vivo este stand es de los mejores de aquí, de verdad yo lo busco siempre como que al final para sentarme a instalarme a comer un postrecito de verdad como es conseguido lo que se llama en Venezuela el quesillo aquí se llama pudín de caramelo pero esto es un quesillo realmente, voy a pedir dos, uno ¿no? por mí uno por mi no para ver qué tal lo hacen los brasileños No, no tienen que ver esto. Allá detrás está un señor de Reino Unido con su traje típico, que es una falda. Díganme ustedes cuántas veces no hemos visto eso en una película, en una serie o en comiquitas, incluso que los recrean con su faldita de cuadrito y su instrumento. Me he dado cuenta en este bazar que realmente nosotros nos lo pasamos como peleando que de dónde es la área, que de dónde es esto, dónde es lo otro, señores, y realmente... Son platos que pertenecen a todos los países, por lo menos la arepa y la empanada. Ecuador, Colombia, eh, Venezuela, Chile tienen empanadas o tienen arepas. Aquí, este tipo de países, como los países árabes, eso tienen prácticamente también la misma comida. Y miren aquí. Esto de verdad es una comida rica, pero se encuentra en muchos países cercanos. O sea, mientras más cercanos estén. Tiene la misma comida, así que no se mortifiquen. Voy a comprar uno de este cheese Zambosa a ver qué tal, porque es bastante como un poco las empanadas chilenas y quiero saber ver cómo sabe. Bueno, mis amores, esta ha sido todo por esta ocasión, yo voy de camino a casita, espero que les haya gustado este video. Dejen su comentario por aquí abajo, ¿qué están? ¿Fue el que más les gustó? ¿Cuál plato típico les llamó la atención? O lo que ustedes quieran, ¿qué video les gustaría que les hiciera? También pueden dejar por aquí abajo su comentario. Y bueno, nada, no olviden suscribirse y activar la campanita también, así que nada chicos, me pueden escribir al Instagram, eso también es muy importante, cualquier pregunta me pueden escribir al Instagram, así que bueno, nada, nos vemos en un próximo video. ¡Chaito! pegarle un mordisco al sandwich de Argentina delicioso la verdad tenía tiempo que no comía como esa sazón de nosotros saben que es como bastante salita, condimentadito Pero bueno el sandwich le voy a mostrar a mi novia que no le gusta que lo graben